Antes de entrar en Classroom, vamos a comentar algunas de sus ventajas. La primera podría ser que eh, vamos a olvidarnos de los grupos de Google, incluso de los correos electrónicos del alumnado, ya que cuando los tenemos matriculados podemos enviar comunicaciones a, a todos los que están matriculados, Podemos enviar comunicaciones eh, individuales a algunos alumnos alumnas eh, sin necesidad de, de tener en nuestra libreta de contacto sus correos ni tener que buscarlos. Como veremos, no lo necesitaremos ni siquiera para matricularlos. Además... Eh, de esta manera cuando alguien pues, tiene una convalidación, eh, renuncia a un módulo, únicamente tenemos que eliminarlo de, de la lista de, de alumnos del, de la clase en Classroom y de esa manera dejará de recibir las comunicaciones, todos los avisos y, y perder el acceso, eh, algo que nos pediría un poco modificar los grupos de google que tenemos ya eh, predefinidos lo segundo es que olvidamos las, las herramientas de compartir de drive pasan ya a segundo plano porque eh, mismo classroom se ocupa de, de dar los permisos o quitarlos eh, si alguien se no se matricula de modo tardío eh, en Classroom podrán ver todo lo que se ha hecho hasta entonces y podrán tener acceso a todo lo que se haya dado acceso hasta entonces desde el momento en que lo, lo matriculamos en el, en el aula. Eh, verá todo, le podemos decir que esta actividad que se hizo en aquel momento también la tienen que hacer, etcétera, lo que sea. En Classroom va a quedar un registro de actividades de anuncios. De anuncios, pues hay una salida, se ha quedado a tal hora... Lo podemos hacer por ahí. No hay duda, no va a haber mmm, malentendidos porque entendí esto, entendí aquello, pero tú dijiste, no dijiste. No, va a quedar todo ahí, va a quedar registrado. Eh, vamos a poder hacer un seguimiento a las actividades de los alumnos porque vamos a ver si están entregadas, no están entregadas, etcétera Y vamos a poder compartir el aula con, con otro docente, con otro o con varios con los que necesitemos. Por ejemplo, para si lo utilizamos eh, ligado a, a retos Z en los que participamos más de, más de un profesor. Entonces vamos a, ir a, vamos a entrar en Classroom. Aquí desde Gmail podríamos ir desde aquí. Hay diferentes entradas, pero esta podría ser una. Vamos aquí a Classroom. Una vez que arranquemos Classroom, veremos una pantalla similar a esta, o si es la primera vez, nos preguntará si somos profesor o alumno. Vamos a ver cómo crear una clase. Eso solo podremos hacer si tenemos el permiso para ello. Crear una clase. Aquí arriba a la derecha. Vamos a ponerle un nombre. Por ejemplo, en este caso, tutorial de Classroom. Voy a llamarlo sección ICT. Voy a llamarlo como materia... Eh, Gestión de tareas de aula. Y ahora voy a ponerlo online. Es obligatorio, solamente es el nombre. El resto eh, ya veremos si lo ponemos o no. Voy a dar a crear. Bueno, un error. Voy a intentar otra vez. Y hasta aquí tenemos nuestra clase. Bueno. Vamos a ver lo que, lo que tenemos aquí. Tenemos por una parte el tablón de anuncios. Por medio de él podremos hacer todas las comunicaciones con el alumnado. El trabajo de clase, personas y calificaciones. Antes de nada vamos a, a modificar el aspecto, si, es, si, si nos interesa hacerlo. Y podemos tanto seleccionar temas como subir una foto para que aparezca... Aquí arriba. Por ejemplo, voy a seleccionar temas. Y aquí tengo, por ejemplo, matemáticas y ciencia. Pues bueno, voy a elegir este. Me gusta seleccionar el tema de clase. Y aquí tengo el tema de clase actualizado. Si hago clic sobre esta flechita, veré esa información que he añadido a la hora de... Eh, definir la clase. Bueno, ya tengo el aspecto. Vamos a ver ahora eh, cómo podemos añadir cierta información de base. Digamos que, por ejemplo, nos interesa agregar eh, el, lo que es el DCB, eh, unas normas que tengamos de aula, eh, criterios de evaluación, eh, aquello que, que nos interese. O incluso material de, de referencia que, que sea útil a lo largo de todo el curso. Bueno, aquí vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a crear material. En material puedo agregar, por ejemplo, criterios de Evaluación, perdón, evaluación y puedo dar una descripción, y de aquí puedo añadir desde OneDrive un documento donde tenga, por ejemplo, los criterios. Busco un documento con criterios de evaluación, el que corresponda. Aquí tengo los criterios de evaluación de, de TASI y los agrego para que ellos puedan tener constancia de ello. Este es un material que van a poder ver, porque okay, yo agrego como, como material va a, ser, eh, va a estar disponible para ver. Y lo publicaré. Aparecerá aquí como criterios de evaluación, quizá me interese crear un tema, material de referencia, añadir, y este elemento lo puedo coger y lo puedo arrastrar aquí. De tal manera que voy a tener un, un paquete de, de documentos que van a ser de referencia, que podría incluir también a un documento de, de consulta que sirva para, para todo el curso, etcétera, etcétera. Bueno, tengo he dado el aspecto deseado, he agregado un material que quiero que encuentren cuando entren por primera vez y lo que queda es matricular. Aquí tenemos personas en las cuales vamos a ver que hay dos grupos. Profesores y alumnos. Aquí hay dos maneras de, de matricular a las personas: es agregarlas de una en una por medio de sus correos electrónicos ir invitándolas, o enviarles el código de clase que se encuentra aquí. Este código de clase también va a estar disponible en el tablón, lo vemos aquí arriba. Incluso si estamos en una clase presencial, podríamos darle aquí a mostrar, incluso un poquito más grande, con pantalla completa, de tal manera que ellos, si están enfrente, nuestro alumnado está enfrente nuestro y está enfrente de la pizarra, lo pueda ver y pueda matricularse en esta clase. Una vez que estén todos matriculados, podríamos ir aquí a ajustes, y entre otras cosas, el código de, este código de la clase lo podríamos inhabilitar. Podemos cambiar desde aquí, lo podemos copiar o lo podemos también mostrar como hemos visto antes. Ya que estamos aquí, vamos a ver un par de cositas. Estos son. Eh, aquí vamos a tener todo lo referido a la, a la configuración de la clase. Notificaciones, elementos enviados y sobre calificaciones. Vamos a guardar. Vamos a cerrar, perdón. Y aquí en personas también podré agregar otros profesores. Con los cuales vaya a compartir. Por ejemplo, si son, son proyectos intermodulares. Puedes incluir aquí todos los profesores que trabajan en el proyecto. etc. Y con esto ya empezaría... A, ya me pondría en marcha con el aula y aquí podría coger y lo primero eh, enviar una comunicación de bienvenida